Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, un día más, esta vez aquí en el escenario de Japón. Japón es un escenario que me gusta particularmente, es uno de mis escenarios favoritos, pero esta vez con una, zona, una sola zona por conquistar es una auténtica temeridad. Vamos a salir con nuestros tanques rusos, un BR de 6.7, adelante, arrancate 3400 con mi bichito. Venga, esta partida puede ser o un desastre o nos podemos cubrir de gloria. Vamos a ver con los compis con los que nos vamos a juntar hoy. A ver, vamos a ver si aquí hay buen feeling. Venga, ese de Opar, venga, no, vamos a salvar. Venga, aquí tenemos dos tanques ligeros, un EBR y un LEP M41 avanzando rápido. Venga, yo por aquí no me expongo directamente con mi T-34 pues precisamente el blindaje no es nuestro fuerte un carro medio con un blindaje pues ni muy bueno ni muy malo pero muy buena penetración proyectiles perforantes siempre mayoritariamente usos lo de punta redonda para este tipo de escenarios vienen muy bien son distancias cortas o medias bueno, llevamos también artillería, llevamos eh, humo y nada. Para allá vamos. Vamos al flanco derecho de la zona, a ver qué nos encontramos por aquí. Porque por aquí seguramente empiezan a aparecer pajaritos. Venga, ahí en marcas. Venga, artillería, tanque medio. Venga, aún mi compañero cae. Venga, 350 está bien. Que hay por aquí, que hay por aquí. Vamos a ver. ¡Ah! Disparos por ahí, que hay. Venga, escorpión M56. Venga, uno menos cuidado que hay otro justo por ahí, venga me da tiempo a recargar, no me ha visto este como vea me fríe. venga, esa marca el tío sigue ahí venga, se me ha ido a 200, 200 también está bien no está mal, objetivo intacto ni lo he tocado venga, esa marca cazacarros, tanque medio tanque pesado, venga, ¿qué es eso por ahí a ver, a ver, a ver, a ver. Bah, rebote, al loro bah, me dio Venga, vamos a soltar humo, vamos para atrás Venga, artillería Va, me destrozó el caño Venga, tengo que reparar Vámonos para atrás Si me paro aquí me destrozan Venga, apoyo, porfa Venga, otra más de humo Venga, vamos a retroceder poco a poco Venga, a ver si mis compañeros se adelantan Y frenan un poco la embestida Porque porque vienen, vienen con ganas ¿eh? Vienen con ganas Venga, vamos Venga, reparando 18, 17, 16 Venga, vamos rapidito Ahora no veo nada Venga, vamos a ver ¿Qué hay por ahí? ¡Eh! Cuidado, venga, una marca Ahí mi compañero, posiblemente esa marca Esa del mismo, venga, ahí tenemos algo Estos, pues uno Venga, reparado bah. Ahora estoy recargando Venga, ese Panther avanza a ver, tengo a mi compañero ahí que retrocede. Y esa marca ahí abajo, justo. Vamos a ver quién es el tío. Va. Disparo. Ahí está. Se lo cargo. Venga, el loro. A ver por dónde asoma. Estás allá abajo. Venga. Ah, venga, perfecto. Bien. Este es el amiguete de antes. Uf, casi me destroza la segunda. Y, y me ha dado, ¿eh? Me ha dado, pero yo a él just, le da justo en el sitio. Venga, ese panther avanza por ahí estupendo va, que es el... a ah, cazacarro venga destruido justo por detrás vaya susto que me he llevado venga ese pantalón ahí arriba un poco temerario pero bueno es una buena zona si no te ven pero ahí es muy visible venga vamos a ver la zona A a ver no es de nadie venga es el 2, 2S3 se ve ahí venga vamos a ver si podemos echar un cable parece que... a ver, ese carro medio, ese panther... venga, carro pesado yo creo que ya, ya tienen que ir a... Que, venga a tomar la zona venga, ese panther desde ahí ha tomado... que ¡Eh! ¿qué es eso? ni idea de dónde ha venido al loro ahí, ¿quién hay compañero, ¿quién es? Eso es un Tiger. Ahí es el Tiger aguantando el tipo. El jefecillo está por ahí. Edmond, por ahí no está lejísimos. Va, lejísimos. Venga, no sé qué hace ahí. ¿eh? Venga, el R251. Venga, vamos a ver qué vemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, ahí está el colega. Venga, una marca. Venga, ahí. Y como siempre la depresión del tanque ruso oh. ah, venga un poco más arriba tampoco me sirve no, no me voy a exponer aquí de eso, no, de, de más sobremanera que por intentar estar, si, si fuera un objetivo claro que lo tuviera ahí, ahí y de lateral, me la puedo jugar durante 3, 4, 3 o 4 segundos salir, dispararle y y rápidamente esconderme, pero no me voy a quedar ahí. Como está el amigo Panther, él evidentemente tiene un blindaje frontal muchísimo mejor que el mío. Venga, ese avión, estupendo. 250 está bien. A 210 está en la zona. Ese, ese quizás. parece que ha caído. Estupendo, eh. Estoy un poco más lejos. Así que nada. Me despreocupo. Por lo menos de ese. Venga, vamos a ver el flanco. Eh, el, nuestro amigo Panther, que estaba por ahí abajo, pues ya no está. A ver qué ha pasado con él. Venga, ese cazacarro se está marcando ahí varios, varios objetivos. Venga, el 2S3, Uf, tiene poco blindaje. Es buen cañón, pero poco blindaje. Vamos a ver qué pasa. Vamos para allá. Venga, vamos a cubrir aquí al compañero. ¿Quién viene por aquí? a ver, 2.50 aproximadamente donde me carguean al anterior, al americano a ver qué pasa, quién hay por aquí, vale, ah, ahí abajo, justo ahí abajo, Ah, lo acabo de reventar por ahí viene, venga, a, esconder, a escondernos, venga, detrás de los arbolitos, venga, vamos a ver a ver si no me ha visto, venga, desde aquí, a ojímetro, venga, acércate, ya Estupendo, le ha el sitio. Este ahora ha pensado, ese arbusto me ha matado, el arbusto asesino. Pues ya veis, es una buena manera en este escenario aquí en los, estos arbustos que son relativamente altos, que pueden cubrirte a un tanque como el T34 o un poco más bajo vienen ideal, de manera ideal y no necesitas a esta distancia expresamente venga ese ya Panther hacia adelante muy bien no necesitas digamos apuntar venga eso es estupendo esa zona es nuestra venga ese Panther dispara vamos a echarle un cable venga aquí viene el segundo arreón por parte de los ¡Ay! ahí le dispara quién es quién es quién es venga por él vamos ¿quién es? Venga, caza cazacarros americano. Ahí, se acabó. Muy bien. Nada, hombre, para eso estamos. Suerte que tiene poco blindaje. El amigo descapotable. De ¡Ah, bomba. No, qué desastre. Ah, como siempre, los dichosos aviones. F8F. Qué desastre. Ah, él lo estaba haciendo de. Bueno, lo estaba haciendo muy bien. Venga, salimos con el IS-2 Esta partida, el segundo arreón Parece ser que lo hemos logrado contener Venga, otro avioncito ¿Eso qué es? Venga, venga, venga Ah, Por ahí cayó Bombardero Venga, IS-2 Vamos rapidito Tú eres también buen bicho Tanque pesado Venga, ahí está el avión Otro avión dando la lata Vamos a ver, venga A ah, esa ametralladora ni llega está, está demasiado alto Mi ametralladora ahí no llega La de la torreta Este tanque no es como otros tanques americanos O ingleses Que lleva aparte de la ametralladora Posiblemente de... Sí, de 7,62 Pues la de 12 milímetros Lleva otra, una, una mg En la torreta y este no lo lleva, en su caso solamente tiene una venga, otro avión por ahí dando vueltas ahí está a ver, a ver, a ver ya ni lo veo ¿dónde estás? ah, por ahí demasiado tarde, ¿eh? mi compañero le dispara muy bien Venga, esta partida la estamos llevando muy bien que ha sido una pena ese destrozo Joder, pues no me extraña Menudo bombazo El agujero El agujero que ha dejado es tremendo Joder, venga, vamos Menudo agujero, como para no reventarme. Menudo agujero Venga, el Jack Panther Continúa avanzando Eso es muy buena señal Venga Muy bien y el jefecillo sigue vivo por ahí. Está marcando. Vaya hombre, si antes lo digo, pues <ríe> pobre. Pues nada, pues demasiado durado. Si es que ha estado todo el tiempo en el respaldo. Venga, nosotros vamos por aquí por el flanco derecho. El Gas Panther va subiendo por ahí, nosotros por aquí. Por si algún propio se le ocurre venir por esta parte. Venga, ese flan vamos a cubrir los flancos. Vamos a trabajar en equipo, vamos a hacerlo manera coordinada y así la partida esta está cogiendo muy buen rumbo. Ese bombazo ha caído muy cerca. Y los avioncitos como el de antes. Venga, otro bombazo. Solo oigo aviones. Venga, hombre, ¿dónde están nuestros pilotos? Venga, aquí cerca del respaldo Venga, okay, ahí, es, ahí está. Se ve que es el jefecillo. Trabajo en equipo. Muy bien, perfecto. Venga, 350 aproximadamente. Si salen los respawn y les da por venir por esta parte, pues aquí les espero. No hay necesidad ninguna ya de exponerte de sobremanera aquí, a que en medio de la explanada algunos te entre las casas y te arren. Son ellos los que tienen que exponerse. La zona es nuestra. Muy bien. Venga, vamos a ver. 550 mejor. Sí, dos cuadrantes. de 225 cada uno y un pelín más. 550. Es ¿eh? buena distancia. Ir de ahí para abajo. pelín para atrás. Siempre. Un... No es ponernos mucho de vez en cuando. Eso. Venga, otra vez. Trabajo en equipo. Perfecto. Pues estupendo. Estupendo. Muy bien. Venga, un poco para atrás. Nos quedamos aquí. Ah, están cayendo ya como moscas en otro respawn van tres carros para allá tres carros medios, sí, vale y por aquí no aparece nadie, venga, ese es nuestro avión ahí barriendo un respawn y el otro no, bueno, carro, carro, hay, carro medio que cae carro pesado que va detrás y otro carro medio y tres carros ligeros avanzando y dos que salen del respaldo nuestro venga perfecto por aquí no sale nadie estupendo esto está casi ganado pues la partida la pena ha sido no haber llegado con el T34 hasta aquí pues esa bomba venga el piloto nuestro piloto se ha suicidado venga ahí está venga pues esto está prácticamente terminado muy bien muy bien, venga, un puntito solo queda. Yupi, yupi. Estupendo, venga, termina ya. Va, ya aunque, aunque aparezca alguien aquí, ni siquiera va a llegar. Ya no hay tiempo. Venga, termina. Vamos, Japón. Misión cumplida. Estupendo. Muy bien. Cuatro enemigos terrestres destruidos y una sola muerte. No he conquistado ninguna zona. Con un T-34 es un poco temerario meterse ahí en medio, sobre todo al principio. Bueno, séptimo y 27.834, no está nada mal, 82% de actividad, 5 impactos, El, ahí está, un paso adelante, recompensa de Battle Pass. Y seguimos con la investigación del 2S3M, estupendo, me encanta Japón. Estupendo, pues nada, recordaros abajo en la caja de los comentarios que tenéis enlace al Discord para Escuadrón Ibis, tenéis el enlace nuestro en Instagram y el enlace también en Facebook. Y os dejo también el enlace del canal de nuestro amigo DracoNenus en Twitch, donde hacemos los jueves directos en War Thunder. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la partida en Japón, a mí sí, y nos vemos en un próximo. Chao.